escuchando El Amplificador. Por Radio Estación Sur. Estamos en el Microestadio Atenas, aquí en la Ciudad de La Plata, en 13, 58 y 59. El Plan de la Mariposa se va a presentar por primera vez en semejante lugar. Así que me imagino la expectativa, la emoción. Porque ustedes son, son, de, son de Necochea, pero son un poco platenses también. Sí, sí. De hecho, en la gira mucha gente cree que somos de La Plata. También porque en una época tocamos mucho acá. Sí. Y... En alguna vez, en algunos años, hasta veníamos una vez por mes. Y en el después, viejo, allá en el Rincón de los Amigos, en calle a, 51. Ahí, no acuerdo, sí, sí, ¿no? Pura Vida. Sí, eh, Pura Vida también. Rey Lagarto. ¿era? Sí, sí, Agarto, sí no Rey Lagarto. Ser. Sí, sí, sí. sí. El y después, bueno, han pasado ya. ¿Arrugaché también? Un, sí. Uy, qué bien, un montón, un montón de lugar Y el ópera ya se volvió como su casa, es donde siempre el se presenta. muchas veces, sí. Y ya están haciendo hasta dos fechas ahí mm. porque ya les está quedando chicos. Tocaron también en el Coliseo Podestá. Sí. Ah, eso también fue muy eso importante. la pandemia estuvo buenísimo. Muy hermoso. Fue sí. la primera fecha creo que hicimos de con el ahí cuando aumento. se abrió. Claro que se abrió el lugar hicimos era. La primera tres, vez. tres seguidas. Ahí va. Y bueno, ahora entonces llegan a este escenario de Atenas. ¿Cuáles mm. son esas expectativas, esas ilusiones con, cómo, cómo la ven? No, creo que va a ser un gran día. La plata siempre nos trató muy bien. Aparte de todo el interior que también está estudiando acá, que también nos, siempre nos ha tratado muy bien. Y este es un lugar impresionante, eh, es muy grande y, y está bueno tocar en un lugar así porque va a ser un, una noche súper especial, con mucha energía, el público que viene es muy buena onda, nos trata muy bien y, y se arma una linda también, como emocionante, y, y a transpirar con buena onda, eh, así que expectantes con con muchas ganas de tocar en La Plata, porque no tocamos todavía este año. La última vez que tocamos fue con butacas y 30% de, de aforo, así que es como un, un cambio drástico y está buenísimo. Pero con un lindo lugar en acústica, digo, esto también es grande, eh, una lista larga, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tienen pensado? Invitados, músicos, sí, siempre. algunos. Siempre Sobre... lista larga, <risa> sí, eso, <risa> va a sí. transpirar ahí a pleno. Bueno, una banda que gira por todo el mundo, digo, han tocado en un montón de escenarios en diferentes países. Eh, dos años también muy, pero muy productivos, digo, han lanzado material, tenemos en aislamiento, han sacado material audiovisual, lo han presentado en obras dos veces. Muy ese, eh, Sí, ese, ese obra, digo, lo, lo grabaron, lo registraron, también está en plataformas digitales. Digo, ¿cuál es el motor para que la banda siga continuando y siga sacando material pese a los contextos que atraviesa? creo que la, la dinámica de retroalimentación que hay con, con la gente que le copa el, el plan, ¿no? como que eso va generando una energía que, que, que da fuerza se da fuerza a sí misma. Eh, y eso creo que es lo más importante y lo que más valoramos y, y lo que más nos gusta y lo que responde al por qué lo hacemos también es como esa, esa energía que va y que viene, en eh, donde damos y, y recibimos y, y, y vamos creciendo en ese proceso y, y conociendo gentes y conociendo historias de, de vida y, y nos escriben cosas en, en las que dicen que el, nos ayudamos en, en algún aspecto y eso no, nos llena el corazón porque, porque ayudar en algún proceso está buenísimo y el propio proceso en el que vamos nosotros también nos ayuda la, la aparición de personas que nos cuentan historias de cosas que les van pasando y nosotros también contamos nuestras cosas que nos pasan en, en las canciones. Eh, eso creo que es lo que lo, la parte vincular lo que hace que sigamos en este camino y que tenga sentido miran para atrás Cami mirás para atrás y creo que en el material eh, que hicieron en obras en obras presentaste y dijiste que tus compañeros te invitaron a subirte a este barco sí. eh, mirando un poquito para atrás y todo ese recorrido con qué se proyecta con qué sueña la banda eh, creo que es esto no como de, de poder seguir eso conectando viajando con la música que que también eso tiene la música, ¿no? que llegas a un lugar con esta aliada ¿no? y, y te reciben con los brazos abiertos, con confianza, con amor eh, y seguir en este camino como siempre fue, ¿no? como el, el paso a paso, el, el, el camino, más allá de, de, de mirar el futuro, es tratar de, de disfrutar el paso a paso, lo que se vive, las experiencias y, y seguir en esta, que, que la verdad que viene siendo hermosa y... Y nada, estamos muy agradecidos de, de poder hacer esto, que, que es lo que amamos hacer, y de poder eh, conectar desde ese lugar con las personas. Saludo para el amplificador. Aguante ahí el programa. Nos vemos el 5 de noviembre en el Estadio Atenas, acá en La Plata. Gracias. Estamos amplificando la 91.7. Estamos amplificando la 91.7. Estás escuchando el amplificador. Na, na, na. Por Radio Estación Sur. El amplificador. Na, na, na. Por Radio Estación Sur.